Necesitamos que para la próxima clase prepares algo como esto. Desde una hoja en blanco, dobla una franja. Ahora cortala. Ahora, vuelve a doblarla por la mitad, cortala y corta cada uno de los rectángulos para que te queden cuatro cuadraditos. en cada uno de esos cuadraditos dibujar de un lado un 1 y del otro lado un 0 nada más